¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas y muy rendidoras croquetas con solo una lata chica de atún. Son muy fáciles y prácticas así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Para estas croquetas voy a estar usando una latita de 170 gramos de atún en aceite o agua que le vamos a escurrir. Le voy a agregar una taza de brócoli cocido y cortado en pequeños trocitos, si no les gusta el brócoli lo pueden reemplazar por una taza de arroz hervido, acelga o puré de papas. También le vamos a sumar media cebolla y un diente de ajo rehogados en un poquito de aceite, una cucharada de queso crema, un huevo, sal, pimienta y orégano a gusto. Ahora vamos a mezclar todo hasta que se haga una pasta, si la ven un poco líquida le pueden agregar una cucharada de harina o pan rallado y si la notan seca, un chorrito de agua con gas y listo. Ahora vamos a formar las croquetas, voy a tomar porciones con una cuchara y las voy a ir pasando a una bandeja con pan rallado. Acá le vamos a terminar de dar forma, puede ser la que ustedes quieran. A mí tomando porciones con la cuchara me salieron 14 croquetas así que pueden alcanzar como acompañamiento para una comida de 4 personas tranquilamente. Quedan bien con una buena ensalada, unos fideos con aceite y queso, lo que quieran, pero de cualquier manera tienen un almuerzo o una cena riquísima y súper económica. Ahora las vamos a freír en aceite que está caliente pero no hirviendo para que agarren un lindo color y no se quemen. Cuando están doradas de un lado damos vuelta y doramos del otro. Una vez cocidas las pasamos a un plato con papel absorbente y ya están listas para comer. Quedan ricas calientes o frías con un poquito de limón, mayonesa, una salsita de tomate picante, buenísimas y como habrán visto muy fáciles de preparar.